All <laughs> Bueno, hola a todos. Eh, bueno, tenemos hoy el, el placer y el honor de tener a Antonio López, que es el Country Manager de SEMRAS. Es un tío de SEO muy potente y consultor y fundador de SEO Star, una de las personas SEO por excelencia, al que le hemos pedido que se pase por aquí hoy a hablar de cómo aumentar la visibilidad online de, de vuestros proyectos gracias análisis, al análisis competitivo. En definitiva, ¿cómo usar SEMRAS para detectar oportunidades de growth, ¿no? para, para aprovechar el SEO y otras cosas que vamos a ver que nos da SEMRAS para crecer? Antonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, siempre es un placer, José. O sea, ya esa llamada siempre es obligatoria, la, la, la atención de esa llamada. O sea, que, que eh, para mí es un placer estar con, todo, con todos vosotros, un placer estar aquí. En, en, eh, ya estuve en, en un podcast anterior sí. y la verdad me lo pasé genial, me lo pasé genial. Y, y bueno, este webinar era obligatorio ya casi. Nada, no, pues vamos a pasar un muy buen ratito. Este va a ser, la, eh, el otro fue, hablamos de un montón de cosas, hoy va a ser muy práctico. Así sí. que como te decía antes de que la arrancáramos, te voy a dejar... Que nos cuentes y vamos a ponernos todos a aprender. En Los que estéis viéndolo en directo, si tenéis cualquier preguntita, nos la ponéis por el chat y luego se la vamos lanzando Antonio y, y aprender Exacto. mogollón. Te dejamos, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Nada, lo, lo primero, muchísimas gracias por, por, por nada, por, por vuestra invitación. Es un placer siempre estar con vosotros. Voy a voy a compartir pantalla a ver qué a ver qué tal. A ver, un segundito. Eh, vale. Bueno, pues ya, ya la tenemos ya tenemos por aquí. A ver un segundo que cierro todo, todo, todo esto de aquí. No, no, cancelar. Perdón. Bueno, ya, ya la tenemos por aquí. Voy, voy a, a compartir la pantalla que teníamos de sendas. Vale, aquí la tenemos. Bueno, eh, eh, he preparado una mini presentación donde, donde que me sirva de guía, de checklist para, para comenzar. Lo he dicho al principio. Pues Nada, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a a Product Hacker por contar conmigo. Eh, vamos a, a hablar de cómo aumentar tu visibilidad gracias al análisis competitivo. Vamos a analizar proyectos tanto nuestros de la competencia para ver cómo o, o ver cómo se hacen distintas cosas. Ahora lo veréis, ¿no? Eh, y cómo utilizar eh, las herramientas. Lo podríamos hacer difícilmente lo que voy a explicar se puede hacer sin herramienta eh, porque, evidentemente, analizar la competencia, eh, porque analizar las visitas propias sí que las puedes analizar con Google Analytics. Ser console, uh, logs de servidor, etcétera, etcétera. Pero analizar a la competencia, pues, evidente, evidentemente no tienes el Google Analytics de ellos, ni, ni ser console, ni nada de esto, ¿no? Con lo cual, eh, necesitas obligatoriamente casi tener una herramienta que te, que te dé estos datos, ¿no? Bueno, ya me ha presentado José, soy Antonio López, Country Manager de Senras eh, Y, bueno, estoy de, en Senras eh, casi eh, desde febrero, más o menos, de principio de año, ¿vale? Y para el que no conozcas Enras, Enras es una empresa de, con, con más de 6 millones de usuarios. Eh, una, lo, lo pongo aquí un poco, un poco más adelante. Es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que garantiza que las empresas obtengan resultados medibles de marketing online. En, en definitiva, eh, es una de las empresas más grandes de, de, de analítica SEO y, y marketing digital. Okay. Eh, bueno, aquí pongo un montón de premios que, tiene, que tienes en RAS, lo paso un poco de largo, ¿vale? Luego tendréis la presentación esta como guía también para que no haya problema, pero veis un poco aquí más o menos, un bueno, pues esto que, que las grandes empresas tienen ¿no? y que nosotros también tenemos y, y que, bueno, mola enseñarlo, pero no deja de ser una anécdota porque para nosotros los mejores premios son, insisto, los semiones de usuarios que tenemos actualmente o la, la, los comentarios de nuestros clientes que están... Totalmente insatisfechos con nosotros y todo esto, ¿ok? Vale, algunos de los clientes, Booking, eh, BNB Paribas, eBay, Philips, HP, Quora, etcétera, etcétera, ¿no? Y como, y como dato para que lo, lo tengáis en cuenta, pues eso, más de 20.000 millones o 20 billones con B de palabras clave, eh, más de 824 millones de dominios, 31 teras de enlaces. 45 herramientas, 142 países. Es decir, tú puedes buscar la información que tú quieras de, de cualquier proyecto en cualquiera de los países que, eh, que, que nosotros tenemos ahí, que, que, está en, que Google tiene base de datos, tanto en escritorio como en móvil, y eh, 12 años que de experiencia que, que nos avalan. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, eh, lo que podemos hacer con, con Senras en este caso, dentro de, de todas las herramientas, eh, está la parte SEO, la parte publicidad, la parte social media, contenido, e informes de competencia y, e informes de gestión. Eh, un poco más en, en detalle eh, la parte SEO. Eh, puedes hacer investigación orgánica, eh, eh, traffic insight, eh, in, investigación de palabras clave, construcción de backlink, análisis, seguimiento de posicionamiento, auditoría de sitio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con la de publicidad, pues, investigación de la publicidad, la herramienta de, de PPC Keyword Toolkit, etcétera, etcétera. La, la parte de social media, todo esto lo paso muy rápido porque realmente quiero centrarme luego en la parte práctica, ¿vale? O sea que todo esto, eh, vale, pues social media, también social media poster y el social media tracker. La parte de contenido con la auditoría de contenido que le que voy a enseñar porque es bastante interesante. El, el topic research eh, para descubrir palabras clave nuevas, el, el SEO content template para ver cómo nos enfrentamos a, a un, al folio en blanco, ¿no? A la, a la escritura de un contenido, el post tracking, etcétera, etcétera. O informe de la competencia, ¿no? Con el... Eh, el, el visionado de la competencia, los gráficos, el análisis de, de o, o las brechas de backlink, brechas de palabras clave. Luego lo veremos lo que, lo que es todo esto, ¿no? O los informes de, de, de gestión. ¿Qué vamos a aprender esta tarde en esta, yo, yo le llamo Masterclass classy, ¿no? De, de, de Senras. Eh, bueno, va, vamos a conocer y manejar de forma eficaz un poco el entorno de, de Senras, un, un poco por encima. Vamos a, a ver cómo se hace un keyword research eh, o cómo se hace un estudio de palabras clave o cómo la competencia, eh, está eligiendo una serie de palabras clave y, y nosotros no las tenemos, por ejemplo. Cómo investigar a la competencia tanto de forma orgánica como paid. Cómo eh, descubrir oportunidades de palabras clave que nos servirán para, para nuestra estrategia. Eh, Cómo analizamos los enlaces propios y sobre todo los de la competencia. Vamos a aprender cómo realizar una, una auditoría de contenido de forma muy fácil y muy sencilla o cómo detectamos brecha de enlaces, ¿no? Que son enlaces que tiene la competencia o un grupo de competidores y nosotros no tenemos, ¿no? Si, si nosotros estamos en un nicho y todos los competidores de ese nicho, hay una persona, un, un sitio de, de contenido que está enlazando a todos los competidores, menos a mí, pues sería interesante a lo mejor contactar con esa persona para que te enlace, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esos enlaces, cuáles son esos sitios que están enlazando a toda la competencia, pero no nos están enlazando a nosotros, ¿no? Eh, o realizar una auditoría de enlaces para hacer una desautorización, y esto lo vamos a ver así por encima también. ¿no? Bueno, entornos en ras, eh, sí que tenemos que ver eh, un poco cómo está más o menos enfocados en ras y, sobre todo, las herramientas que tiene, ¿no? Son cinco herramientas, eh, herramientas seos el toolkit herramienta para, para AdWords como advertising toolkit la herramienta de social media social media toolkit la herramienta de contenido content marketing toolkit o competitive research toolkit vale eh, to, todo esto ya te digo que, que ya os digo que, que podéis entrar a cada parte y cada parte tiene su sub herramientas y o ver todas las herramientas y empezar a trabajarlo lo mejor es empezar a insisto buscar alguna palabra clave o algún dominio en el buscador y empezar a, a, a moverse, ¿no? Bueno, voy a, voy a entrar a, a. Voy a utilizar Senras para, para, para hacer cositas, ¿vale? Eh, esto se, sería el entorno de, de Senras. ¿Me confirmáis que se, que se ve esto perfecto, eh, José? Se ve guay. Vale, ok, perfecto. perfecto. Vale. Pues aquí tenemos toda la parte de la izquierda. Aquí son unos proyectos que yo tengo bueno, para, para eh, que, que incluso ahora podemos coger y hacer una prueba con alguno de, de los proyectos que tengáis vosotros por ahí, ¿vale? Eh, de, de, hablo a la gente que nos está siguiendo. Si nos quiere aconsejar alguno que lo metamos en el proyecto, si hagamos algún tipo de descubrimiento de enlaces de la competencia o brechas o lo que sea, eso podemos hacerlo para ver eh, cómo se hace con un proyecto aparte. Pero eh, sí que es cierto que hay partes que llevan un tiempo el crauleo, por ejemplo, de páginas y necesito eh, tener ya, eh, por ejemplo, con, lo hago con el blog mío, con Wiki Murcia, que es un proyecto mío, o, o lo que sea, ¿no? O Reg Murcia, que es un proyecto también que, que, que llevamos en, en agencia. Vale. Eh, visión general del dominio. Eh, nosotros podemos, podemos coger aquí en Senras y buscar un dominio o una palabra clave. Por ejemplo, si buscamos eh, Zara, perdón, si buscamos Zara.com, com, lo bueno que tiene es que, eh, imaginaros que nosotros somos los dueños de Zara. Bueno, vamos a buscar uno que se llama menos grande, ¿no? Eh, yo qué sé, que, que, ¿cuál sería? Pues, yo qué sé, eh, PC Componentes, ¿no? O, por ejemplo, pccomponentes.com, por ejemplo, ¿no? Bueno, también es gigante, pero, pero menos, quizá menos gigante o menos tráfico que Zara, ¿no? Eh, bueno, vemos, vemos un poco más o menos el, el cómo está orientado el eh, Senras, lo, lo que te da de información eh, y ya de, de, de por sí veo que, que el Authority Score, que esto es un dato importante, eh, tiene un Authority Score bastante alto de 66. 66 es un Authority Score ya bastante interesante. El, tiene 2,1 millones de enlaces, que es una barbaridad también, en 7,6 eh, K de dominios. Y esto es un poco la, la, el cómo evoluciona, cómo ha ido evolucionando en el... En el en el tiempo, eh, y aquí podemos ver un, un montón de cosas, pero quiero irme a la parte de, de, sobre todo aquí, por ejemplo, palabras clave que tiene, todo eso, pero quiero irme a la parte de competencia, ¿vale? Es decir, eh, por ejemplo, aquí ya detecta como competencia Mediamark, Warten, Harzom, eh, PCFactory.cl, eh, Ciberpuerta.mx. aquí esto lo tenemos puesto para Estados Unidos, si lo ponemos para Spain, seguramente el, los competidores eran distintos. Aquí vemos, por ejemplo, que el máximo de palabras clave lo tenemos en España, evidentemente. Luego también está en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y lo etcétera, ¿no? Vemos cómo cambia la gráfica también aquí para, para, para España eh, y vemos las funcionalidades. Esto lo, lo vamos a ver ahora de las funcionalidades porque es una técnica growth que yo creo que puede ser bastante interesante. Eh, le llaman, yo le llamo esa técnica, aparte de, creo que lo han llamado por ahí en otro sitio incluso, eh, SEO SERP, ¿no? que es intentar, eh, intentar que, que el snippet de tuyo de búsqueda eh, sea lo más grande posible e, in, e intentar poner la mayor información posible para, para captar la atención del, del, del usuario que te haga clic a ti ¿no? y que suba el CTR y por tanto se pueda posicionar. Pero esto es algo que solo podemos hacer. Cuando estás en, la, en las primeras posiciones, en las 10 eh, primeras posiciones. Si estás en, el, en la segunda página, Google no te va a poner ningún ningún snippet ni, ni nada de esto, ¿no? Con lo cual es, es bastante delicado. Bueno, aquí vemos los competidores, cambia un poquito, ¿vale? Eh, Mediamar.es, eh, coolmod.com, warden.es, Idealo. Eh, Yictopía y PC Componentes, ¿no? Vemos aquí como Mediamar que es el que más visitas tiene. Eh, sin embargo, Idealo es el que más palabras clave tiene posicionadas, pero menos visitas tiene. Y PC Componentes está ahí a caballo entre más visitas y, y bueno, tiene eh, más, visi más visitas que Idealo, pero menos palabras clave que Word que Mediamar, ¿vale? Y eh, superior a Word. ¿Vale? Bueno, podemos ver un, un informe completo. De, de, de competencia y demás. O incluso podemos ver eh, cuáles son las, eh, las muestras que están haciendo de texto. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, PC Componentes, ¿qué haría con esto? Pues, me iría a investigar a la competencia, a ver qué está haciendo MediaMark ¿Vale? Pues, eh, me voy y pincho en MediaMark y Actualmente, eh, automáticamente se me abre y, se, y me hace una investigación de MediaMark en, en España, ¿no? Y ya no solo veo eh, lo que está haciendo el posicionamiento que tiene, sino que estoy viendo las palabras clave con las que está jugando MediaMark. ¿De acuerdo? Es decir, ya sé que las palabras clave más importantes que tiene MediaMark, eh, aparte del nombre de MediaMark, que ya de por sí tiene un volumen de búsqueda muy alto porque tiene un branding muy alto, eh, pues iPhone 7, por ejemplo, con 301,000 búsquedas, está en la primera posición. Todavía, ¿eh? iPhone 7 y no y. Y, y todavía se, se busca. Um, o iPhone XS, por ejemplo, aquí si le pinchamos en más podemos ver eh, todas las palabras clave que es eh, que tiene posicionadas eh, media marca. Bueno, son, son mogollón. O sea, yo siempre intento eh, ver, eh, segmentarlo por sobre todo por... por que tengan que ver con nuestro proyecto, ¿vale? Eh, aquí tenemos un, una funcionalidad de, de senras que, que nos ayuda eh, a mogollón y es que eh, yo puedo coger cualquiera, cualquiera de ellas y eh, añadirlas, por ejemplo, quiero, quiero imaginaros que yo tengo, por ejemplo, soy PC Componentes y eh, quiero tener la palabra clave para hacer un keyword research, que es el, el, el, siguiente, eh, que es el siguiente punto que íbamos... Aquí vamos a ver de cómo hacer un keyword research y qué herramientas vamos a utilizar, ¿vale? Pues, bueno, explico aquí ya, lo adelanto un poquito, ¿no? Eh, directamente lo puedo añadir a mi eh, lista. Eh, creo una lista, por ejemplo, de eh, iPhone, ¿no? iPhone. Y eh, meto tanto el iPhone, este, iPhone 7. Eh, voy a meter también el iPhone XS. Lo, lo puedo, si le Pincho aquí, como la última, lo he configurado a la lista de iPhone, directamente me lo mete a la lista de eh, Keyword Manager. Ahora, ahora lo veremos lo que es el iPhone Plus, el 7 Plus. Eh, m, m, incluso puedo, puedo aquí filtrar, por ejemplo, todas aquellas palabras que lleve la palabra iPhone, y entonces me, me va a. Me las va a segmentar. ¿vale? ¿Esto para qué nos va a servir? Para añadirlas a nuestro Keyword Manager. Por ejemplo, aquí, iPhone. Eh, MediaMark no, pero este sí, el 8 también, la palabra iPhone también, por ejemplo, o, o uh, todo esto que lleva MediaMark no, pero este, por ejemplo, sí, iPhone Precio, iPhone 11 Precio, iPhone 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué me sirve? Para que luego directamente me voy al, al Keyword Manager, porque lo puedo hacer así, o lo puedo hacer directamente pinchando así y luego eh, mandarlo a Keyword, a Keyword Manager. Eh, y eh, nos vamos a, a, al, al Keyword Manager y me va a aparecer aquí el Keyword Research o el mini Keyword Research que hemos hecho de eh, iPhone, ¿no? Donde me aparece el, el volumen de búsquedas, la tendencia, el CPC que se paga, etcétera, etcétera. De esas palabras clave que hemos elegido. Y luego, todas esas... Si yo tengo ya un proyecto creado dentro de Senras, que luego lo veremos cómo se hace, eh, seleccionamos y si lo podemos mandar directamente a otras herramientas para empezar a traquear, ¿vale? A, a rastrear esa posición de, de qué posición ocupa, eh, por ejemplo, PC componentes eh, para cada una de estas palabras clave. Es, es básico ¿eh? a la hora de, de poder hacerlo. Y luego hay otra. Mucho. Hay, hay otra. Y esto lo podemos hacer con cualquiera de las palabras, porque ya te digo que, que el keyword manager, eh, no solo, bueno, aquí lo tengo, por ejemplo, lo tenía. En, en Wikimurcia, ¿no? Y lo tenía para playas de Murcia, pueblos de Murcia, gastronomía murciana, paparajote, que es un, es un eh, postre de, de la región de Murcia, ¿no? Y es, Wikimurcia es un proyecto que, yo, que, bueno, que es un proyecto mío que, que está ahí de, de juego, ¿no? Para jugar yo, eh, de, eh, digamos, la enciclopedia libre de la región de Murcia, ¿no? Pero donde se habla de un montón de cosas, de historia, de, de Murcia y tal, ¿no? Eh, al final es para jugar yo simplemente y para probar cosas y para enseñar y todo eso y, y, lo, y yo voy organizando el keyword research en base a esto pero si vamos un poquito más allá eh, cuando, para hacer el keyword research podemos utilizar el keyword magic tool que ya lo, ya lo hemos visto que no, no, todavía no lo hemos visto y es que eh, entramos aquí a la, a la parte de, de eh, al keyword magic tools y ya me va a mostrar todas las palabras clave de MediaMark, de acuerdo todas las palabras clave que tiene posiciones media Mark. y si quiero por ejemplo quitarle a media Mark, antes he dicho no quiero ninguna palabra clave que lleve eh, media Mark, no por ejemplo pues eh, directamente se lo puedo se lo puedo quitar eh, por ejemplo aquí media eh, directamente se lo quito y me va a desaparecer todas las palabras clave que lleve por ejemplo media Mark, de acuerdo o eh, a ver si está por aquí media Mark, si puedo bueno, voy a buscar por, por no sé si por volumen a ver Aquí, eh, descargar web, eh, Madrid, Málaga. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Tiene, no sé si, o por, o por número, no sé no sé exactamente cómo, cómo, cómo verlo, porque tiene que, tiene que estar por aquí. Es decir, bueno, aquí es incluso mostrar más. Eh, a ver, control F, media Marco no, aquí no lo, no lo busque. No lo busca. Bueno, la, la idea, aquí tiene que estar el, el MediaMark por, por algún lado, donde puedo eh, eh, clicarlo y, y quitármelo de medio para que no me muestre ninguna palabra clave aquí que lleve, que lleve MediaMark. A ver, lo, lo voy a conseguir encontrar. ¿vale? A ver, voy a, voy a buscar por el volumen. Concordancia exacta, filtros. Por ejemplo, y le puedo decir que, eh, que excluir, por ejemplo, la palabra media marca. Media mark, por ejemplo, aplicar filtros y directamente me dejará de aparecer. Bueno, me ha dejado de aparecer media mark, eh, y si le pongo concordancia ampliada quito de aquí esto y quito de aquí esto, por ejemplo, y le pongo simplemente media mar. Seguramente me va a desaparecer también el punto es y todo esto. Bueno, pues el punto es todavía no. A ver, media mar punto Aplicar filtros y me la quita todo entero. Es que están todas, ¿no? Toda, está toda, es todo Mediamar. Claro, está claro. buscando todo media mar directamente. Bueno, sí. da igual. Podríamos coger, por ejemplo, otro, por ejemplo, eh, Word Worden, por ejemplo, ¿vale? Eh, la, no, miento porque... Eh, a ver, eh, daros, cuenta, daros cuenta que aquí está, estábamos, eh, estábamos poniéndolo de forma equivocada porque estábamos buscando la palabra media mar, ¿vale? Entonces, esto es para buscar una palabra clave en concreto, por ejemplo, iPhone. Claro. IPhone. Sí, y de iPhone excluyes MediaMark. Claro, claro, claro. Eso es. Ahí, ahí ya. ya. Eh, y entonces, aquí, por ejemplo, iPhone, aquí sí que excluyes la palabra MediaMark o WhatsApp o, o lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si está MediaMark por aquí. Eh, pues lo, lo, lo, lo excluyes. En este caso, por ejemplo, Vodafone, por ejemplo, lo puedes excluir o lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí ya eh, todos lo, los datos de iPhone que te aparezca, el XR, por ejemplo, iPhone 11, lo que sea, pues lo puedes añadir. Luego, además, podemos, eh, este es el Keyword Magic Tool, donde puedes analizar palabra clave por palabra clave. Y, además, eh, si nos vamos a, al, al Content Toolkit, en la, en la parte de, de contenido, eh, topic Research, nos vamos a, a un tema. Por ejemplo, ponemos iPhone. Buscamos en España, para España. Aquí está. Y obtenemos ideas. Esto tarda un, un, un poquito porque, además, iPhone creo que es, eh, creo que es largo, ¿vale? Es, es bastante largo. De todas formas, lo podemos... Mira, aquí está recopilando ideas. Vamos, mira, ya, ya lo tenemos por aquí. Eh, te, te va diciendo, sobre todo, ideas, ideas principales de donde, donde se habla de, del iPhone, ¿no? ¿no? No necesariamente iPhone, por ejemplo, se habla de iPhone en entornos de redes sociales o se habla de Apple Watch, ¿no? En, aunque no veréis por aquí la palabra iPhone, ¿no? Eh, iPad Air, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir. Entornos de contenido que pueden sugerir la palabra iPhone. Y esto es bastante interesante. Lo podemos ver en modo tarjeta, lo podemos ver en modo explorador con, con lista, donde vamos a ver incluso los que están posicionados en las primeras posiciones para esas palabras clave. O lo podemos ver en modo mapa mental, donde, por ejemplo, vemos Apple Watch y todas las palabras clave que puedan interesar dentro de Apple Watch. Y todo esto podemos seleccionarlo y añadirlo a nuestro Keyword Research. Y es bastante interesante a la hora de, de trabajarlo. O redes sociales. Eh, ¿Qué tiene que ver las redes sociales con iPhone? Pues aparentemente nada, pero mira, aparece Apple iPhone X, por ejemplo, dentro de, de los primeros lugares. ¿no? Con lo cual, esto hay que, hay que tenerlo en cuenta muchas veces, no podemos descartar nada y eh, ya a mí me gusta cerciorarme de qué estamos haciendo. ¿no? Eh, podemos ver en la parte de la, la que he dicho, la, la que me queda de eh, análisis de brechas, en. en a ver, vamos a ver, sea. Brecha de palabras clave. Donde, por ejemplo, nosotros vamos a poner eh, eh, PC Componentes, donde .com, perdón, .com, vamos a poner, ah, me, ya, ya te, lo, te, lo, te lo, casi te lo, eh, bueno, te lo sugiere, los, los sí. seguidores, eh, ponemos Worden, por ejemplo, y eh, vamos a poner Idealo, ¿no? También. Entonces, le damos a comparar y ahora nos va a sacar, una gráfica de las palabras clave compartidas que tienen todos e incluso las palabras clave que faltan a PC componentes, ¿vale? Es decir, las faltantes que eh, no tiene PC componentes y tienen todas las demás y que a lo mejor puede ser interesante trabajar. Por ejemplo, Canon es algo que todas tienen posicionadas menos PC componente. ¿Lo veis? Es ¡Qué bueno! Barbacoas, bueno, barbacoas a lo mejor a PC componente no le interesa, pero pero eh, iPod a lo mejor sí, ¿no? O, o Huawei P40 Pro o eh, Note 10 Plus, por ejemplo, ¿no? Reina Roja a lo mejor tampoco es necesario porque no tiene libros, ¿no? Y a lo mejor FNAC está sí que sí que lo tiene, o MediaMark, o Wharton, ¿no? Pero.. PC componentes, hay, por ejemplo, palabras clave que, que pueden ser interesantes si no está posicionada. Lo que me extraña es que Worden esté posicionado para MediaMark ofertas, <ríe> ¿vale? Hacking, Ahí han hecho un buen bien, trabajo, ¿eh? incluso, ¿no? Esto es grow hacking, pero total, ¿no? <ríe> A ver, lo que, lo que se trata es de, de, de analizar lo que, bus, lo que busca el usuario. Si conocemos vosotros mejor que yo, porque yo soy SEO-seo, vosotros sois grow hacker, eh, y conocemos la, la digamos un poco la, la definición de grow hacking, ¿no? Eh, al, al final hay que poner en, en el foco al, al usuario, ¿no? Y, y una vez que sabes un poco, eh, analizas todo conforme el usuario. Eh, para hacerle más fácil el camino al usuario, pues evidentemente eh, tratas de, de mejorar todo el contenido, insisto, desde el usuario. A partir de ahí, eh, necesitamos buscar un montón de brechas que, que nosotros tenemos, o sea, que en nuestro proyecto, en este caso PC Componentes, de un montón de palabras clave que... Eh, tiene toda la competencia y que nosotros no tenemos, ¿no? Y que pueden ser, a lo mejor pueden ser interesantes. Pues todas estas palabras clave, pues directamente, eh, no sé si hay alguna iPod, por ejemplo, pues a lo mejor en, está dentro del entorno iPhone, pues lo mando a la lista de iPhone directamente, ¿vale? Pues ya lo tengo aquí. Eh, o, o si veo alguna más de, de, de iPhone. Eh, um, no sé si hay alguna más. Eh, mira, iPhone. Ese nuevo, pues, a lo mejor también, pues, sí, directamente. Y luego ya analizo si, si lo quiero dentro de mi keyword research o no, pero de pronto lo, lo pongo porque es que yo no lo tengo y lo tiene toda la competencia, ¿vale? Con lo cual eso quiere decir que, y es un volumen de búsqueda alto, ¿vale? De 12.100, con lo cual, pues, a lo mejor es interesante. Una vez que tenemos todo esto, pues, ya tenemos tenemos para hacer el keyword research de forma correcta. Eso no quiere decir que vayamos a ver en Google quién está, quién no está, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese descubrimiento de la competencia, también podemos hacer a la hora de, de a, cuando lo analizamos, bueno, aquí podemos quitarlo ponerlo o, o lo que sea, ¿vale? Eh, ver lo que compartimos con uno. A la hora de, de analizar a la competencia, sí que es cierto que podemos ver qué está posicionado, por ejemplo, mediamark.es, eh, Mediamark.es. Nos pues va a salir toda, todo el estudio de funcionalidad. Este que decíamos anteriormente. Es que no es Mediamark.es. Me he equivocado en algo, ¿no? Es, Será... Punto falta com una R, falta una Mediamark. Ma ah, eso es. Mediamark. RKT.es. Exacto. Exacto. Ya decía yo. Vale, pues no, no solo. Aquí tenemos el estudio de funcionalidad completo, ¿no? De, de, de cómo está el. El, el dominio. Podemos ir y analizar el dominio completo incluso, ¿vale? Esto es un poco, un poco más avanzado que podemos hacerlo también y ver realmente eh, las visitas que tiene, los visitantes únicos, las páginas por visita, la duración media de visita que tiene, el porcentaje de rebote, ya no solo, ya no solo eso, sino incluso los subdominios que tiene, ¿no? Specials.mediamar.es o link.mediamar.es o tiendas.mediamar.es, pero también... El análisis por fuentes de tráfico, es decir, aquí eh, yo sé que el 57% del tráfico de MediaMar es tráfico directo, pero hay un 28% que es de búsqueda, ¿no? Y hay otro, en social media solo trabaja un, eh, solo entra un 1,63% de, del total. Pero también entra eh, un 9,24% de pago, ¿no? Con lo cual se gasta una pasta también en, en, en, tráfico, en tráfico de pago. Con lo cual todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, cuando hablamos de. de de eh, a ver, del, el, el overview de, de, del market eh, donde vamos a poner en contexto a toda la competencia que tiene MediaMarkt, ¿no? En función de si son líderes o son gamers, ¿no? O son nicheros o, o bueno, son simplemente jugadores que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí vemos cómo, eh, a ver, ¿dónde está Media Mar, Media pues, no, no, no está, ¿no? Aquí está. Por ah, abajo a la izquierda. Vale, pues, hay otras, otras empresas que, eh, desde el punto de vista de tráfico, están muy por encima de Mediamar.es, ¿no? Como Zoom.com, por ejemplo, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos que, si se meten en este cuadro, empiezan a ser más relevantes o estos, por ejemplo, que tienen muchas visitas, pero no están todavía realmente bien... Eh, no, no, no tienen el cetro como de líderes ¿no? del, del mercado, ¿no? pero nos da una, una referencia de, de, de quiénes son realmente los competidores, con quién competimos. Esto, por ejemplo, es en Estados Unidos. Vamos a ponerlo para España para que lo tengamos claro y que aparezca, por ejemplo, los que han aparecido anteriormente. Y esto es para MediaMark. Podríamos hacerlo para PC Componentes también. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Como está Fnac por aquí, Meneame, que no sé qué parece aquí. MediaMark. vemos como, como que, que, bueno, pues, es de los más importantes, ¿no? Eh, aquí tiene que estar también, eh, hiper, bueno, hiper eh, businessinsider.es, no sé lo que es, pero, pero bueno. Si ponemos PC Componentes, PC Componentes. .com, que es, es lo ideal a la hora de buscar, porque queremos, se supone que somos PC Componentes y buscar la, la competencia ¿no? de, de PC Componentes. Eh, a los que le mando un saludo de aquí, ¿eh? que son murcianos también como yo. <risa> y, y vemos aquí como PC Componentes está superior a, a, a Wharton y, y no aparece MediaMar por aquí. no eh, En teoría MediaMar está también por encima. Pero... Eh, en, vemos en contexto un poco eh, cómo, cómo están esos eh, esos proyectos. Y luego hay una, si, si, no no has decidido tu proyecto en concreto, hay una hay una parte de, de, de que yo creo que puede ser interesante dentro de, de, de la herramienta que eh, yo, yo descubrí hace tiempo, pero no le no le hacía mucha cuenta, que son el, el, los mapas de eh, mapas de clic. A ver dónde, dónde está. Dónde lo tengo aquí. CPC map, ¿vale? Esto es, es siempre más o menos igual. Y aquí lo que lo que estás haciendo estamos haciendo, lo que estás haciendo es mostrándote el CPC medio de cada sitio directamente. Con lo cual, eh, tú ya más o menos, si quieres eh, entrar en algún nicho o, o lo que sea, ya tienes un montón de información sobre la que trabajar. Eh, por ejemplo, vemos que aquí en Madrid el CPC medio total es del 0,61%. Eh, si pinchamos más, vemos que, el CPC más eh, medio, el mayor, está en Madrid y, y aquí, bueno, pues, una región de, desconocida que es, bueno, eh, eh, también el de 0,61, ¿no? Eh, o en Murcia, por ejemplo, el CPC medio es de 0,27, ¿no? Eh, o aquí en, en Andalucía de 0,53, ¿no? Aquí vemos que el CPC más alto en total es en, en Madrid, ¿vale? Con 0,61. Y, por ejemplo, en, en Mallorca desde 0,31, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos por, eh, por sitios, es decir, por nichos. Por ejemplo, la banca en línea o la belleza. Eh, no, no, no, no, me, no sé por qué. Aquí aparece, no sé si es un error, eh, y lo pregunté el otro día, ayer. Nissan. <risa> Nissan que aparece con eh, 533 dólares el clic. O sea, yo, yo ya estaría Ahí hay algo. un nicho, un nicho eh, directamente Nissan, ¿vale? Yo creo que es un, un bug, creo que es un error, no lo sé. Pero porque esto sí que me lo creo, el, el 5,62 euros el clic y todo esto, o dólares. Voy a ponerlo en euros porque me eh, repatea un poquito, ¿vale? No, no pasa nada, ¿eh? no tengo nada contra el dólar, pero, pero ostras. Vale, 454 euros. Pues, mira, no, creo que no, ¿eh? Pero, pero, oye, si fuera verdad, lo podríamos incluso comprobar, ¿eh? eh pero sí que podemos ver, por ejemplo, eh, electrónica. Vemos eh, Samsung 2,27. Es decir, podemos incluso empezar a trabajar a ver, eh, oye, eh, quiero ver, a ver el nicho de, de, de legal por un por A ver cómo, si, por ejemplo, me ha ofrecido un despacho de abogados, si puedo montar una web y le mando leads a ellos y me pagan por cada lead. Vale, pues, voy a ver a ver lo que se está pagando por cada, por cada clic ¿no? En el, y dices, vale, pues, eh, asesoría fiscal 2,8, abogado fiscal eh, 2,58. ¿Y qué me va a pagar por cada lead? Eh, 5 euros. Pues, mira, gano más eh, y haciendo AdSense que, que dándole los leads a él, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, podemos... Eh, intentar averiguar cómo está el nicho y, y, y cómo está la competencia dentro de ese nicho, ¿vale? O, por ejemplo, esto es para si no nos hemos metido todavía dentro de ese, de ese nicho y nos, y nos interesa, ¿ok? Vale, vamos Hola. a ver si, si os parece. ¿Alguna pregunta, José? No, no. Eh, por ahora, guay. ¿Se puede hacer eso mismo con visión de keyword? O sea, ¿podrías llegar a ver cuánto es el CPC de cada keyword en cada zona? De cada keyword en cada zona, sí, tú lo único que tienes que, todos los segmentas. aquí por ejemplo, Castilla-La Mancha, y se te pone todo con el CPC de Castilla-La Mancha, por ejemplo, aquí, mira, abogados. me refería, tú imagínate que dices, Apple, es aquí quiero ver el iPhone 7, ¿cuál es el CPC en cada zona? Sí, pues esto te entiendo que será mobile o electrónica. No. Vale. Eh, lo que pasa que aquí sí que es cierto que te da una serie de palabras clave, no vale, te da el Son la, las preestablecidas. Vale, guay. Sí, Venga, pero, perfecto. Sí, pero sí que podemos hacerlo, esto es en, en el mapa, ¿vale? Para ver los nichos, pero tienes la otra opción que es irte a, a senras y poner aquí iPhone. Uh -huh. iPhone y entonces ya te detecta eh, cual, que es una palabra clave y aquí te, te está diciendo el volumen global de palabras clave que tiene posicionadas, ¿vale? Pero y aquí te está dando el CPC eh, el CPC ahora mismo en España, ¿vale? Lo voy a poner en, en euros. Vale. El CPC en España, pero cambiamos de España a Estados Unidos, por ejemplo, y te va a dar el CPC el en, eh, en Estados Unidos. Pero insisto, no, esto no puedes hacerlo por regiones aquí, ¿vale? Lo puedes hacer en la parte de proyecto donde ya puedes segmentar por cada una de las regiones. Es decir, vale. dentro de España puedes segmentar a Murcia, a Madrid, a Alicante, a Comunidad Valenciana, lo que quieras, ¿vale? En eh, eh, Cantabria, lo que quieras. Eh, en eso sí que puedes hacerlo. Aquí directamente en el overview no, ¿vale? Vale, perfecto. Pero, pero en el otro sitio, ya en los proyectos sí que se puede hacer, hasta, hasta lo que quieras incluso. Mola. Eh, Luego, eh, a ver, ¿por dónde llegamos? Vale, ya, ya hemos hecho el, el, el Keyword Research. Eh, investigación orgánica de la competencia, yo creo que también la, lo hemos hecho con el Market Explorer, que ya lo hemos visto, y el Traffic Analytics y análisis de, de dominio. Y eh, toca el tema de enlaces, ¿no? Eh, que, que es algo que, que a mí me, me gusta mucho porque eh, Sendras se ha puesto las pilas en, el, en hace... Hace un tiempo con el tema de enlaces, ¿no? Y la verdad que, que bueno, ahora mismo somos los que más enlaces tenemos, de, de, pero con diferencia. Eh, bueno, pues vamos a verlo directamente. Podemos ver, por ejemplo, volver a, aquí a, a, a MediaMark, por ejemplo, eh, o PC Componentes. Pe, bueno, MediaMark. MediaMark.es. Aquí, espérate, que, que algo me he equivocado. MediaMark.es. Y voy a ponerlo para España. Vale, ahora sí. Bueno, ya lo, ya lo tenemos por aquí. Eh, ya tenemos, aquí tenemos el, los backlink que tiene, pero nos podemos ir directamente a, a la parte de SEO Toolkit y análisis de backlink, ¿no? Perdón. Análisis de Backlink y ponemos media más. Pues. Vale, aquí podemos podemos eh, ver un tener una información completa de este de este competidor nuestro. En, en teoría sería competidor de PC componentes. Eh, podemos ver todo lo que tiene, podemos ver incluso los, eh, las temáticas de los sitios donde, donde están enlazando a MediaMarkt, ¿no? Eh, en este caso de vacaciones, de ofertas de vacaciones, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque agencias de viajes que, que, que eh, no sé si, si MediaMark tiene algún, no, lo desconozco, ¿eh? Si tiene algún tipo de agencia de viajes, pero a lo mejor sí, ¿no? Y me estoy equivocando, pero no tiene mucho sentido que... Que, que estén enlazando a esto, ¿no? Eh, vemos eh, los anclajes, vemos aquí, por ejemplo, oh, he, eh, hotel eh, y, bueno, eh, temas de, de travel también, ¿no? Eh, gaming media, esto sí que me suena, o sea, me, me, me cuadra más el tema de gamer, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos ver el informe completo. Y aquí las eh, los anchor text de cada uno, ¿no? Eh, lo, lo ponen, esto normalmente, si no sé si tiene... Eh, tiene programas afiliados o no, pero varía mucho si tienes programas afiliados o no. Eh, porque si tienes programas afiliados, casi todo es el anclaje en, en el precio o en el nombre, etcétera, etcétera. Aquí tiene MediaMark tiene mucho de eh, enlace de, de marca, ¿no? Como MediaMark y eso es bastante bueno. No tiene, muy poco tiene de, de, de, uh, de palabra clave, que es lo que, lo que menos se busca y lo que puede ser penalizable incluso, ¿no? Puedes ver el tipo de, de backlink que tiene. Incluso aquí detectamos los sponsors o los UGC, ¿no? Eh, los, los eh, authority score que tienen los dominios que están enlazando a, a MediaMark, eh, desde dónde vienen los, los enlaces, desde el país de donde viene eh, y, y un largo, etcétera, ¿no? E incluso perfiles similares, en este caso como PC Componentes, Carrefour, worten Game.es, Phonehouse, etcétera, ¿no? Y, y si vamos, eh, analizamos un poquito más en detalle e incluso si ponemos aquí, por ejemplo, PC Componentes, vamos a comparar Podemos comparar hasta cinco dominios distintos, ¿no? Eh, no solo el total de backlink que tiene, que aquí, por ejemplo, eh, media, eh, PC Componentes tiene más backlink que, que mediamar.es, eh, no, no, no solo el número de backlink, sino también los dominios de referencia, las IPs de referencia, el Authority Score, ahora mismo es eh, superior eh, PC Componentes que, que, que eh, MediaMark, etcétera, etcétera. Pero podemos incluso... Podemos poner a otro competidor, Worden, por ejemplo, a ver qué, a ver qué tal. no y, y está en el otro sitio y PC Component sigue ganando ¿no? aquí. Eh, y vemos aquí el, el número de backlink que tiene. Eh, aquí vemos también un poco el, los márgenes, si es de la mayoría de sí son de texto. Vemos que PC Componente tiene, eh, tiene bastante de imagen también, no, bastante enlace de imagen y demás. O el porcentaje de follow y no follow. Vemos que, que el 91% de los enlaces de PC componente son follow. Y, y, no sé, puede, a lo mejor puede ser un, una referencia, ¿no? Eh, John, a mí no me gusta hacer conclusiones, sacar conclusiones de esta forma, pero es más datos del estudio para poder tomar decisiones después, ¿OK? Vale, a la hora de los backlink, si en, eh, pinchamos en la, en la pestaña de los backlink, tenemos toda la información de los backlink. Yo a mí me gusta, si, si queréis sacar, sacarle más partido, ahí en el blog del SEO.com tengo publicado un, un post de, eh, esto es spam puro y duro, ¿eh? Eh, Tengo publicado una plantilla de auditoría de enlaces donde explico eh, cómo hacer una auditoría de enlaces en, en, en muy poco tiempo, ¿vale? Con una plantilla que yo comparto. Además, está el, el vídeo grabado. Con una plantilla que yo comparto y que la podéis usar en, en Google Sheet, ¿vale? Y, y que, bueno, que está bastante bien y que te hace, pues, una auditoría de, de enlaces bastante interesante, ¿vale? Luego, luego si queréis, le echáis un vistazo o la dejamos en el chat o lo que sea para, para sacarlo. Sí. Lo, que, lo suyo es exportarlo y luego importarlo dentro de, de, la, de la plantilla o de tu propio eh, o tu propio dashboard, ¿no? Lo que, lo que tú quieras, ¿no? Y luego aquí podemos ver un montón de cosas. Eh, incluso aquí los competidores, evidentemente, de cómo están las páginas indexadas. Eh, de, sobre todo de, de, de, lo, lo, lo que mola de aquí es ver eh, cuáles de, de estas páginas tienen eh, están recibiendo enlaces y tiene un error 404, ¿vale? O un error 404, o error 500, que Google no ha podido, o sea, que eh, Senras no ha podido entrar para crawlearla o lo que sea, ¿no? Y entonces esto, todo esto pues eh, suele tener problemas, ¿no? A la hora de, si tienes un enlace puesto a un sitio que es 404, pues es un enlace perdido, un enlace que no, que no sirve para nada. Bueno, pues esto es oportunidad, yo si fuera de PC Componentes, a mí me gusta saber. Que Mediamar tiene este tipo de problemas y que no lo soluciona, por ejemplo, ¿no? En, en, en ese sentido. Y que eso lo puedo aprovechar yo para, para, para mejorar otras cosas, ¿no? Hace poco me llegaba un, un enlace. Tengo un proyecto de un, de un de, pues, no sé, de, de, de temas de... de eh, Noticias, ¿no? Noticias, además, automático. Es un proyecto mío automático que yo tengo, tengo por ahí y demás, ¿no? Y, y hay un había un enlace que apunta a un sitio que está roto y, y, y justo me escriben, oye, eh, navegando por tu sitio me da cuenta que tienes este, este enlace apuntando a tal sitio. Me, me, me especifica incluso el sitio que está roto. Te ofrezco que lo, lo añadas a este otro sitio, no sé cuánto, tal. Es decir, una captación de link building pura y dura que ahora veremos si queréis cómo, cómo podemos hacerlo porque con Senras también podemos hacerlo, ¿vale? Um, pero con el tema de, de los enlaces podemos hacerlo así. Si sí. estamos investigando a media mar pero es que podemos investigar al que queramos directamente, al que queramos directamente. Con lo cual, pues, eh, sí que es cierto que, que ahí no tenemos límite. Eh, podemos investigar los enlaces, las palabras clave, lo que queramos. Y eh, para, para hacer la, la auditoría de enlaces, eso sí que nos tenemos que ir a la zona de, de proyectos, porque yo sí quiero ver, por ejemplo, en mi, en mi proyecto, si tiene problemas o si tiene algún tipo de, de, de problema en cuanto a a enlaces o lo que sea, pues, lo suyo es que demos de alta un proyecto, nos vamos a la, a la zona de proyectos. No, no lo voy a dar de alta porque si no tardaría en craulear un montón, pero para que sepáis más o menos cómo se hace directamente, ponemos aquí el nombre del dominio. Eh, me, eh, por ejemplo, pc.componentes, PC punto punto Y el nombre del proyecto, pues, pc. Com por ejemplo. Y le damos a crear project y automáticamente, no, aquí no necesito ni tener claves de nada ni nada. Hombre, lo suyo sería que, um, que yo sea dueño de PC Componentes o que yo tenga la, el, esto de PC Componentes, el Google Analytics y ser console y pueda combinarlo, ¿vale? Porque lo podemos combinar con varias herramientas y ya es la leche. Pero puedo hacerlo sin ni siquiera combinarlo. O sea, que tampoco va a pasar nada, ¿no? Puedo hacer un site audit ¿no? Eh, para auditar el sitio. Puedo hacer eh, un visionado de, de, de las palabras clave a ver en qué posición están, ¿no? En el position tracking. O, o ver cómo es el on page de nuestra página. O, o, o traquear el tema de redes sociales o hacer posteo de redes sociales. Ver cómo está, por ejemplo, esto es importante. El brand monitoring lo que te hace es un análisis de, de qué se habla en, mi pa en, en, en internet de mi marca, ¿no? Eh, y esto es interesante porque si se habla y no ponen enlace, pues, oye, a lo mejor es un reclamo interesante ir, contactar con, con esa persona y decir, oye, me has mencionado pero no me has puesto un enlace, tío. Eh, o, tía, pómelo, ¿no? Que, que, no sé, puede ser interesante. Y luego está en la, la parte de Backlink Audit que lo que hacemos es auditar el, enlace, el, el dominio completo, todos los enlaces que entran uh, con el con nuestra herramienta Backlink Audit. ¿no? Entramos aquí, vemos, ponemos Root Domain, por ejemplo, esta es la marca. Eh, esto lo ha detectado en arte y entretenimiento, shopping, computer and electronic, ponemos gamer games también. Eh, no sé si hay alguno más. Eh, no sé si hobbies, bueno, hobbies creo que no. Eh, eh, eh, eh, eh, um, mm, mm, mm. En este caso yo creo que, que ya está. Bueno, le, le damos el country, en este caso detecta ya España y empezamos a, a, a escanear. Eh, esto lo he hecho sin tener nada de, de ningún tipo y lo digo porque esto lo podéis hacer con cualquiera de los competidores. Yo lo he hecho con PC Componentes sin tener nada de PC Componentes porque no son clientes míos ni nada de esto, evidentemente. Porque además la SEO de PC Componentes es Minerva, que es una máquina que, que, que la verdad que es... Eh, eh, no, no sé si la conocéis, pero, pero es, eh, ya te digo, y, es, y además estoy intentando invitarla muchas veces a, a, a webinar, conferencias y todo esto, y es súper difícil, ¿eh? Porque le ha dicho que no a todo el mundo, o sea, que, que a ver cuándo me... Muy crack. Es, es muy buena, es muy buena. Y, y bueno, cuando voy a enseñar mi eh, proyecto, por ejemplo, de Wikimurcia, para que veáis un poco cómo, cómo, cómo es, ¿vale? El tema del de, de el, el audit, ¿no? El backlink audit. Pero simplemente entramos a... a al proyecto y automáticamente nos va a aparecer toda la información de la toxicidad de los enlaces entrantes al dominio, ¿de acuerdo? Aquí ya me está diciendo que eh, tiene una puntuación de toxicidad media, ¿vale? Porque de todos los enlaces que de todos los enlaces que tiene, ahí ya me, se me ha ido directamente la auditoría, de, de los 67 enlaces que tiene, 5 eh, de ellos, son, es decir, un 7% son tóxicos y 8 son potencialmente tóxicos, con lo cual hay que llevar, tengo que llevar especialmente cuidado, ¿no? Incluso te, te dice eh, el, los tipos de anclaje que tiene y todo esto. Vamos a verlo en la parte de auditoría, eh, nos van a aparecer aquí todos los enlaces por eh, la puntuación de toxicidad. Es un, es un score que, que hemos sacado nosotros en Senrash y que va de 0 a 100%. Eh, de, de menos tóxico a más tóxico, ¿no? El más tóxico tendrá puntuación cercana a 100 y el menos tóxico, pues, eh, pues puntuación cercana a 0. En este caso, lo, todo lo que sea superior a 60 es tóxico sí o sí, o sea, ya, ya os lo digo. Eh, todo lo que sea de 40 a 60... Puede ser potencialmente tóxico, con lo cual hay que verlo muy bien a ver qué, a ver qué tal. Esto ya lo estoy viendo yo que casi todos son imágenes, ¿no? Con lo cual, eh, directamente, esto es un usuario de Wikipedia porque antes estaba como en formato Wikimedia anteriormente, wikimurcia.com, y, y es, esto es spam totalmente. O sea, que, ¿qué, ¿qué hacemos con esto que es spam que tiene una, una toxicidad alta? Pues, eh, tenemos dos opciones, mandarlo a eliminar, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo puedo mandar a eliminar todo el dominio, y no se va a eliminar el enlace, ¿no? Pasa a una sección, a una pestaña que hay eliminar donde automáticamente eh, me va a detectar el, el enlace de, de bueno, lo va, voy a poner otro más de la auditoría para eliminar y luego así lo veis. Mando este, por ejemplo, también a eliminar y lo que hace es... Eh, me lo va a meter en una, en una herramienta de eliminación del, del dominio, en el que no se va a eliminar, insisto, de forma automática, sino que lo que hace es que eh, va a detectar el, el, el enlace, el, el, el correo electrónico que hay aquí, aquí o en este caso, y va a intentar enviar un mail al, eh, al usuario. Este mail lo podemos configurar nosotros como queramos. Incluso podemos crear una plantilla donde tenemos aquí, eh, el, el, bueno, la fuente del dominio, el proyecto, el nombre del proyecto, el, el, el, el backlink, ¿no?, que está también y eh, le estamos enviando un enlace a este, al, al dueño de, de ese dominio para que nos quite el enlace. Esto, la experiencia me dice que de cada 100 que mandas, eh, 100 te, no te hacen caso, ¿vale? Con lo cual, pues, esto casi no sirve no sirve para mucho, pero hay que intentarlo, ¿no? Ya está. está Entonces, lo que, lo que hacemos es que directamente estos los pasamos a desautorizar. ¿Vale? Y desautorizamos, desautorizamos todo el dominio completo. Y aquí a la hora de desautorizar sí que eh, tenemos, eh, los, tenemos ya todos los dominios eh, en desautorización. ¿Qué hacemos con esta desautorización? Primero, importamos los, los enlaces que ya previamente hay eh, desautorizados en la herramienta de Ser Console. Y luego, una vez que lo tenemos importados todos, porque esto es muy fácil, conectamos con, con Ser Console y lo, los importamos todos para tenerlos todos. Y luego directamente exportamos y te va a exportar una, una herramienta de, o sea, un TXT con los dominios para que tú lo, lo subas a, a ser console y lo desautorices. Es súper sencillo, ¿vale? Y con eso se supone que ya has hecho todo el ciclo completo de la auditoría y ya simplemente es eh, tener un, un, más o menos, un... un un control de los enlaces nuevos y demás, ¿no? Pero eh, apart, aparte incluso lo que lo que antes he dicho, que, que podemos trabajar ya no solo de forma pasiva el link building, sino de forma activa con la herramienta del link building. Y esto eh, creo que, que es interesante porque cuando eh, esto, es eh, para que os hagáis una idea, en la, en, hay una herramienta dentro de proyectos de, que se llama, que es Lean Building, donde tú le metes do, dos datos, eh, o solamente el proyecto, y te va a dar un montón de oportunidades de enlace que pueden ser interesantes. Lo que, lo que hacemos en este caso es algo parecido a lo de, lo de la parte de eliminar. Yo me creo unas plantillas, esto está dentro de senras también, unas plantillas donde, por ejemplo, imaginaros, mira, cat, directorio catálogo, ¿no? Yo le digo, yo le digo. Eh, ¿Dónde está? Directorio, directorio, directorio eh, recuperado. A ver, gastronomía, enlace roto, manual, mención, post, recuperar, perdidos. ¿No? ¿No está? Bueno, o aquí, eh, a ver, directorio, catálogo. Ah, pues se ha borrado esto, no sé por qué se ha borrado. Vale, a ver, mención, enlace, mención, post, invitado, eh, recuperado. Backlink perdidos, sí. Por ejemplo, mira, en recuperar backlinks perdidos. Imaginaros que he perdido el backlink, saco el listado del backlink perdido, lo metemos y yo le pongo lo siguiente. Por ejemplo, hola, soy Emilio Pérez de wikimurcia.com. Eh, le escribo porque hemos detectado que ha desaparecido un enlace en, eh, en la web suya apuntando a eh, el proyecto mío. Eh, y no sé si se trata de algún error de código o algún hackeo o si verdaderamente ha sido eliminado de forma deliberada. En caso de esta última opción, le solicito reconsidere volver a incluirlo, ya que para nosotros es muy importante vuestro eh, vuestro sitio web, eh, por la importancia que tiene para el sector. Además, eh, sigue siendo eh, por una buena causa. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Es cierto, eh, Wikimurcia es una es una fundación. O, por ejemplo, lo del el cerroto de la misma forma, ¿no? O todos los enlaces que van a Valle de Ricote y le pongo, hola, navegando por internet he encontrado tu sitio y sobre todo eh, esta URL en concreto en la que se habla de Valle de Ricote. Te propongo que eh, si quieres ampliar más información, que mires esta página, y le pongo la página tiene que mirar, y si te apetece referenciarla con un enlace, nos ayudaría bastante. Eh, Wikimurcia es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Un poco, es decir, nosotros podemos hacerlo de esa forma. ¿Cómo... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, cuando estás aquí, por ejemplo, eh, imagínate ya en, en progreso, en que hemos metido varios en progreso. Por ejemplo, eh, vamos a meter alguno. Este, por ejemplo, de Murcia Turística, le vamos a poner, por ejemplo... Eh, que habla de, de, de postre, pues vamos a meterlo en gastronomía murciana, por ejemplo, ¿vale? Pues ya lo tenemos metido en gastronomía murciana. Eh, nos vamos a... o este, por ejemplo, que es comida típica también, gastronomía murciana. Nos vamos a, a En Progreso y me van a aparecer los dos. Voy a entrar aquí, me dice que ya aquí ha detectado dos email me voy a la página de contacto y... Aquí directamente le va a enviar un cor este correo electrónico a esta gente, ¿vale? A tuscasasrurales.com, ¿vale? Y aquí tengo que decir si lo quiere que lo mande a prensa o a concursos o a los dos incluso, ¿vale? Con lo cual, es una forma de casi hacerlo de forma automática. Esto a mí se me ocurrió hacerlo también con, por ejemplo, los directorios, ¿no? O sea, poner de forma manual un montón de enlaces o dar tu página web de alta en directorios locales tuyos de tu ciudad o de tu región es muy pesado, es, es bastante pesado, ¿no? Eh, y a mí se me ocurrió que podíamos coger y ponerle, oye, eh, he tenido problemas, eh, estoy intentando meter eh, mi página, por ejemplo, en, en tu directorio y me está siendo imposible. No sé si hay algún error o, o, o, qué, o qué sucede. Por favor, me lo puedes poner de forma manual Muchas gracias, ¿no? Y eso lo pones a todos los directorios y, oye, alguno caerá, ¿no? En ese sentido yo creo que es un trabajo bastante, bastante chulo porque es automático, no es, claro. no, es, no es manual. Y el ir poniendo tú de forma manual, oye, pues tienes que darte de alta en el directorio, poner tus datos, no sé cuánto, etcétera, etcétera, a lo mejor te, colo te lo colocan de forma manual tu proyecto, no lo sé, ¿no? Pero, pero, pero es, es bastante interesante. Yo esto lo tengo monitorizado, eh, por ejemplo, mirad, eh, os voy a enseñar el otro, el es el, el por ejemplo donde tengo el proyecto de, de wikimurcia.com para que veáis un caso un caso real de algo que, que yo ya he enviado eh, enviado eh, el, el, el mail ¿no? y me han contestado incluso a ver lean building aquí lo tenemos. Y entramos en progreso. Y aquí vemos en, en donde pone el estado, eh, vamos a ver que, que hay un, eh, cuatro puntitos. El primero es que se ha enviado el mensaje. El segundo, que se ha entregado el mensaje. El tercero, que se ha abierto. Y el cuarto es que te ha mm, eh, respondido, ¿no? Aquí vemos que eh, todo, no, no hay ninguna respuesta, eh, pero este, por ejemplo, sí que ha respondido. Entramos a ver este, este mensaje, ¿vale? Ver respuesta. Bueno, este es el, el, el mensaje que le enviamos a nosotros y aquí nos dice, hola Emilio, creo que lo mejor sería que os eh, pudiéramos publicar una nota de prensa con un enlace a vuestra web. Si redactáis sobre algún tema interesante sobre la hostelería murciana, os la publicaríamos sin problema. Un saludo. Eh, oye, pues, genial, ya tenemos un enlace, ¿no? ¿Me explico? Con lo cual, imagínate, pero es que eso mismo lo tenemos, por ejemplo, esto es en, en Expo Magazine. Si nos estáis viendo, genial. Oye, un saludo, ¿eh? No, os estoy poniendo en un montón de sitios. Estoy haciendo incluso, incluso publicidad a vuestro sitio. Eh, tenemos otro, por ejemplo, este... Eh, ¡Ey! ¡Hala! Que le he cerrado. Bueno, da igual. Eh, donde, donde nos ponía... A, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Este es el Expo Magazine, pues creo que le da sin querer y no sé, se... Vale, y se me ha ido directamente a confirmación, a ah, supervisión, directamente, a ver, no, todavía no. Bueno, eh, me decía directamente que sí, que, que le, le publicase, pero, pero que eh, era de un rally valle rico te algo de esto, pero que el rally era de la otra vez y que en cuanto en la próxima edición ya no lo publicaban nuevo nuevo enlace, o sea que funcionar funciona, sí que es cierto que hay que hay que currarse un poquito, vale, para que para que esto esto funcione y que, y que tenga sentido. Eh, mucho cariño a los mensajes, entiendo también, ¿no? De, de, sí, de, de ver que enganchen. Eso ya es cuestión eso ya, ya un poco la creatividad de cada uno, ¿eh? el que se invente un poquito el cómo, el cómo llegar al usuario, ¿no? eh, Al usuario de la web, perdón, eh, y, y que convencerlo para que de forma automática, ni. Porque, a ver, si has trabajado en link Building, sabes que la mayoría de enlaces, la mayor parte de los enlaces son por correos muy personalizados con varias conversaciones de por medio o descuelgas el teléfono y llamas por teléfono y le pides algo o algún favor o gente que compra enlaces, ¿vale? Pero esto, que te consigan poner un enlace solamente con un correo electrónico, te tienes que currar un poquito el, ese correo electrónico, ¿vale? Con claro. lo cual creo, creo que puede ser interesante. Y luego lo bueno que tiene es que hay una herramienta que también tenemos en, en, en Senras, que es la herramienta de eh, Backlink Gap. Eh, no sé el tiempo que nos queda, José, eh, creo que llevamos una hora, ¿no? Vamos un poco justicos, pero vamos, lo que vale. tú veas, Te si quieres hablamos esta... cinco o diez minutitos y. Te explico esta, esta herramienta y, y, y, y, y, y respondemos a, a preguntas, ¿vale? Si hay alguna pregunta de alguien. O preguntas que me hagas tú, que tampoco pasa nada. <risa> vale, eh, si entramos aquí en Link Building, tenemos brecha de, de backlinks y aquí podemos ver, por ejemplo, ponemos a PC componentes, pccomponentes.com, aquí ponemos a MediaMark. Y aquí podemos a Worden, por ejemplo, ¿vale? Y hacemos una comparación de los enlaces que eh, tienen eh, todos los que tengo yo, los que tiene Worden, etcétera. Y aquí, por ejemplo, eh, aquí tenemos los mejores enlaces, los enlaces únicos que solamente tiene PC Componentes, ¿vale? Por ejemplo, solamente PC Componentes, WordPress.org está enlazando a PC Componentes, ¿vale? Estos son los que tienen todos. ¿Vale? Los enlaces más débiles, los más fuertes, por ejemplo. Y aquí podemos ver enlaces, por ejemplo, que yo tengo que no tiene la competencia, ¿vale? O enlaces más débiles, que yo a lo mejor tengo uno y la competencia tiene más, ¿ok? Compartidos, es decir, que los tenemos todos únicos, que los tengo yo, insisto, y no, y no los tiene la competencia. Etcétera, etcétera. Aquí puedo, por ejemplo, para, para el dominio PC Componentes, pero si, por ejemplo, lo pongo para Mediamar, puedo poner los enlaces que tiene únicos Mediamar que no lo tiene el resto. ¿De acuerdo? Por ejemplo. O, eh, y filtrar, por ejemplo, por Authority Score, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, Mediamar eh, está wikimedia.org que, que está para Mediamar, pero PC Componentes no lo tiene, ¿no? Pues a lo mejor sería cuestión de. de de ponerlo O aquí, por ejemplo, Worden tiene de DoubleClip.net, pero eh, no tiene nadie, eh, media mano lo no tiene y PC Componentes tampoco, ¿no? Con lo cual, pues, sería cuestión de ir navegando por aquí y ver eh, qué brechas de enlaces podemos aprovechar de nuestra, de nuestra competencia, ¿ok? Y hasta aquí yo creo que, Hola. que, que todo. Un ya. Repaso, Antonio. La, sí. la auditoría de contenido, pero que lo vamos a dejar para otro día. <ríe> y porque que os invito a que, a que veáis un, un vídeo que hemos sacado, eh, un, un post que hemos sacado de, de auditoría de contenido, y yo creo que es bastante, bastante interesante. Ok, pues nada, nada más. Eh, Muchas gracias, está. Antonio. La verdad que hasta guay es un repaso genial porque son muchísimas posibilidades. Yo te, yo te quería preguntar: eh, cuando haces ese análisis de la competencia, eh, eh, claro, uno de los problemas siempre es que cada keyword va a tener un volumen, una, un nivel de competencia y demás. ¿Cuál, eh, seguro que tú ya has desarrollado como una habilidad para detectar keywords que merece la pena trabajar. ¿En qué te fijas para ver esas oportunidades? Yo, yo me fijo sobre todo en, en, a la hora de, de, de la competencia, sobre todo en el nivel de competencia que tiene. Pero mmm, el, el CPC es un indicador bastante interesante, sobre todo, eh, de lo que me va a costar posicionar esa página web, ¿vale? Yo siempre he dicho, yo siempre hay uh, hay una máxima dentro del e-commerce, por ejemplo, y, y esto me vale para cualquier cosa y es que tú tienes que desarrollar financieramente tu proyecto para que para, para que sea rentable pagando por la visita, ¿de acuerdo? Bueno. Eh, si yo uh, me fijo en ciertas palabras clave que valen una, que cuestan una pasta, yo ya sé que tengo que ser rentable para pagar ese precio por esa visita, ¿no? Pero es que en, eh, esa visita cuesta ese precio porque realmente en, en orgánico es muy difícil posicionar esa palabra clave y la gente paga por, por AdWords pero es que por AdWords también hay mucha gente pagando por esa palabra clave. Entonces, si tú eh, tienes una serie de métricas como el CPC, de esa palabra clave, el volumen de búsqueda, el número de, de resultados que tienes y eh, lo suyo sería entrar en ver la SERP, la, la, las SERP, las posiciones de Google y ver ¿Qué páginas están posicionadas para esa misma keyword? Evidentemente, sabes un poco si es rentable o no. Imagínate que tú tienes una keyword, alquilar eh, vivienda en Madrid. Vale, pues, ya sabes que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción es viable para ti. ¿Vale? O sea, nunca vas a estar en el primer, en el segundo, en el tercer resultado. Porque va a estar Idealista, Fotocasa y Mercado Libre. Mercado Libre, no, perdón, en mil anuncios. ¿Vale? Eh, y a partir de ahí, pues, hay un montón, como Avitalia o lo que sea, ¿no? Pero, pero es muy difícil que estés en, en las cinco primeras posiciones porque te tienes que gastar lo mismo que se ha gastado esa, esa gente bueno. para esa misma palabra clave. Con lo cual, es, es, es delicado. Eh, creo que, que, insisto, el sentido común y la y, y el, el, al final la, las herramientas son información, pero bueno. es tu cerebro el que el que... El que tiene que desarrollar, el que tiene que, que responder a esas preguntas que tú te has hecho al principio en base a la información que obtienes y, y es que eres tú el que tienes que tomar decisiones, no, no la herramienta. La herramienta te da la información, claro. pero luego tú tomas las decisiones en base a la experiencia, en base a todo esto. Yo, si te digo la verdad, sí que es cierto que yo miro mucho los resultados de búsqueda, aparte de todos los, todos los datos que, me, que, me, que obtengo con las herramientas. Vale. O sea, haces tú como, como usuario, ¿no? Te, te pones en esa piel y, y extraes ahí un poquito más de, de conocimiento. Sobre bueno. todo para... Para saber, busco esa palabra clave en Google, veo cómo, cómo está posicionada, en otros países cómo la están trabajando, si, qué, qué posibilidades tengo. Porque ya no solo, claro, el tema de una palabra, palabra clave no es solo trabajarla en un país. Ya tengo que ver incluso si ese nicho lo puedo exportar a otros países y se habla con esa misma palabra clave en otros países o tengo que localizarla, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues, eh, móvil, teléfono móvil. Pues, aquí se dice teléfono móvil, ¿no? Pero en, en México es celular, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ya no es la misma palabra clave, aunque semánticamente sí que es la misma. ¿De acuerdo? Claro. Eh, o, por ejemplo, aquí es camiseta, ¿no? Ahí es eh, en Argentina es remera, creo, o, mm. o, o aquí es bermuda, pantalón corto y en México es short, ¿no? Entonces, hay que llevar cuidado a la hora de, de, de ver también incluso eh, cómo se está hablando en esa, de esa palabra clave en otros países, si es la misma, si es distinta, eh, e incluso descubrir oportunidades. Yo, por ejemplo, cuando, imagínate, buscamos bicicletas eléctricas, y bicicletas eléctricas tiene un volumen de búsqueda interesante. Y tú dices, vale, bicicletas eléctricas, ¿cómo se dice en inglés? Eh, electric Bicycle, vale, pues lo busco y no tiene una mierda, entre comillas. Y es que claro. eh, además lo podemos ver si quieres en, en Senras directamente. Y es un, es un segundo, eh, nada más. <risa> eh, electric. Lo Ele... que es bicycle es con, con Y, ¿no? Con Y la primera, creo, Bicycle, sí. sí creo que es, ¿así? Sí, no, así no, no es. Pero... By, eh, bicycle, Electric Bicycle. Vale, es, es la, eh, la segunda con Y, perdona. Y latina y Gracias. Sabemos cómo se pronuncia, pero, pero la... la... Sí. Mi inglés ya no llega ni para decir bicicleta. Vale, pues mira, en inglés, por ejemplo, tenemos 74.000, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que eh, eh, directamente, en, en, a ver, si, si vamos a, a Estados Unidos, o, o buscamos en Estados Unidos, son 74.000 directamente, pero, claro. pero si buscamos electric, bike, Vemos que el volumen claro. de búsqueda es de 380.000, ¿no? Pero es que ya nos lo ha dicho en una en una de, la, de las de, de las otras palabras clave, ¿no? Es decir, eh, no solo se busca electric bicycle, sino electric bike, lo vemos aquí, tiene 380.000 palabras clave. Claro. Claro. ¿Vale? Con lo cual ya sabemos que Electric Bicycle no nos vale para todos los países, solo nos vale para donde realmente sea importante. Nos vale Electric Bike, que es como se dice en cada, en cada sitio. ¿no? Eso es un poco, insisto, si no sabes inglés, no sabes cómo localizar y, y todo esto. ¿no? Eh, hay, que, hay que estar muy atentos, insisto, al resto de idiomas, no solo en español eh, claro. no solo, y, y, no, y no solo en, en España, sino en otros países de Latinoamérica, que es bastante interesante. Oye, muy interesante, Antonio. No te quiero robar más tiempo. Yo creo que este, este tema da, bueno, para pa infinito. O sea que... Pero sacamos muchas ideas de, de oportunidades de, de mejora ¿no? del, del negocio. Ese análisis de la competencia, yo creo que eh, si lo haces un, dedicándole cariño, ya lo hemos visto que, que lo rápido que hemos pasado y ya salían muchas ideas. Me eh, uh ha -huh. flipa lo de encontrar esos huecos de palabras clave que tiene tu competencia y tú no. Yo creo que ya solo con eso hay un trabajo eh, de la leche ah, y así. con el análisis de los backlinks también. Yo ya de hecho me he puesto en mi cuenta Senras a, a, a cotillear cosas para ver el nivel de toxicidad de, lo, de, de los enlaces y demás y ver si hay que desactivar algo. Lo he dicho. Muchísimas gracias porque, porque salen muchos insights muy, muy aplicados, muy útiles. Muchísimas gracias a vosotros. Yo lo, lo, lo que puedo ayudar siempre eh, tenedme en cuenta. Eh, mi, el Twitter mío eh, para aquel que me quiera contactar es arroba el blog del SEO y el Twitter de Senras es arroba senras barra baja es, ¿vale? Para cualquiera que quiera preguntarnos algo, cualquier duda o lo que sea. Eh, ya he visto que has compartido en el chat la plantilla, con lo cual, pues nada, Eso. yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y, y nada, eh, espero que nos veamos pronto, José. Seguro que sí. Eh, nada, ahora que cuelga aquí, Crowcast tiene como la no, no tiene un espacio ahí para poderme despedir en condiciones de ti, así que te doy desde aquí, tío. Muchas gracias, te mando ahora un, un correíto y estamos en contacto, ¿vale? Una, una cosita solo, el sí. hago un poco de spam, eh, el guay. Próximo... guay. El próximo jueves tenemos un, un evento en Senras que estamos organizando, el Senras Day 2020. Y nada, que os invito a todos a que podáis suscribiros. Ya vamos por 7,000 suscriptores, con lo cual, eh, a día de hoy, eh, con lo cual yo creo que, que eh, bueno, pues eh, me gustaría eh, contar con vosotros. Vamos a tener a mogollón de gente, a Leida Solís, a Hamlet Batista, a, a Sergio Simarro, a, a mogollón de gente que, que, y yo estaré también en una mesa redonda de SEO técnico también, con lo cual, la verdad que, bueno, a, a la hora de, de Internet República, a, a mogollón de gente que, que pilota mucho. ¿eh? Y y nada, hay un pues, plantel muy chulo, merece mucho la pena y además tienen mogollón ya de gente apuntada, o sea, va a ser lo vais a petar a saco. Pues nada, muchísimas gracias, José, eh, nuevamente. A ti, un placer. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. Luego.